Continúan las reacciones sobre la posición asumida por la Junta Central Electoral de eliminar en 26 provincias el arrastre que favorecía a senadores. Aunque en el marco municipal que beneficia a regidores se ha mantenido en su totalidad. Ciudadanos encuestados consideran deberían eliminarlo en todas las esferas. Que no. Cada quien que se rasgue con sus uñas. Si usted no tiene voto, si sabe que no tiene eh, cualidades, no apires. Si usted cree que usted no tiene la gente necesaria para no, para conseguir el cargo que usted necesita, no apires. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. No, de ninguna manera. Para eso era que se propuso tanto que se hiciera la reforma a, a la ley electoral. ¿Entiendes? Eso no. es imposible. No, no, jamás. Nunca más. El voto de arrastre lo quieren los peledeístas porque le conviene. Porque tienen gente ahí que no valen un peso. No. No estoy de acuerdo. Negativo, yo no estoy de acuerdo. Que cada quien tenga y elija por su voto, nada de que arrastre a nadie. Joanny Cordero, NTN, su noticiero de